Si quieres vivir una gran experiencia universitaria estudiando una titulación práctica que te permita desarrollar tus habilidades, tus competencias, tu creatividad para formar parte de los cambios sociales de hoy en día. Si estás apostando por un futuro dinámico, emprendedor, multidisciplinar, con infinidad de oportunidades de empleo, queremos invitarte a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Hola, nos encontramos en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá donde se imparten grados de las ramas de Ingeniería Informática, Ingeniería de Telecomunicaciones e Ingeniería Industrial, reconocidos con el Sello de Excelencia Europeo Eureis. Fundada en 1499, la Universidad de Alcalá fue concebida para educar a los personajes más ilustres como Nebrija, Juan de la Cruz, Lope de Vega o Quevedo. A lo largo de la historia ha evolucionado para ser un referente de calidad internacional, patrimonio intelectual y arquitectónico siendo declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO a finales del siglo XX. Actualmente, la Universidad de Alcalá combina estudios clásicos y de ciencias sociales con novedosas titulaciones en el ámbito de ciencias de la salud y de la ingeniería, conformando el parque científico y tecnológico. Se puede acceder fácilmente a la escuela mediante autobuses urbanos e interurbanos, trenes cercanías, coche y autobús interno entre facultades y apeadero. La escuela cuenta con una singular estructura cuadrangular, donde las áreas más importantes están situadas acorde a los puntos cardinales. En el sur, destacan la cafetería y el restaurante, así como la biblioteca. Esta cuenta con capacidad para más de 340 personas, dos salas de trabajo en grupo y una amplia oferta de equipos multimedia, presentando un sello de excelencia europeo. El oeste está caracterizado por más de 50 laboratorios punteros de todas las ramas y el centro de alta tecnología y homologación de la Universidad de Alcalá. En el norte distinguimos nuestro salón de actos, estancia con capacidad para más de 650 personas, donde nuestros estudiantes se gradúan, además de celebrarse ferias de empresas, actividades de delegación como el eurovoto o la jacatón y eventos similares. Por último, en el este distinguimos la administración y dirección de la escuela, así como el salón de grados, un espacio habilitado para la defensa de tesis doctorales y congresos, con capacidad para más de 120 personas. Dentro de la escuela contamos con dos delegaciones, la delegación de estudiantes de informática y la delegación de estudiantes de la EPS, que representan a los estudiantes de teleco e industrial. Su cometido es ayudar al estudiantado y mejorar la escuela. Me elegí Alcalá sobre todo porque es una universidad que es más pequeña. Para mí lo considero una ventaja. La enseñanza puede estar más personalizada, los profesores saben quién eres, las clases son a lo mejor de 60 personas máximo todo mucho más focalizado y más personal. Nuestras ingenierías tienen salidas profesionales en sectores altamente punteros, tales como la ciberseguridad, los videojuegos, las redes de comunicaciones, la inteligencia artificial, además de aplicaciones en el campo de la realidad virtual, de Big Data, del medio ambiente o en la gestión técnica de proyectos. Durante tus estudios podrás realizar prácticas remuneradas en empresas, ya que contamos con cientos de convenios con multinacionales del sector de las tecnologías, de la información y las comunicaciones y de la industria. También en la escuela nos preocupamos por ti y es el lugar ideal para enfocar tu futuro profesional. Acepta el reto, te ofrecemos grandes oportunidades. Además, si te atrae la investigación podrás incorporarte a proyectos del espacio con masa, de robótica, o con vehículos inteligentes, son acciones que ponen la ingeniería al servicio de la sociedad en general. Los programas de movilidad internacional son una excelente opción para mejorar tus perspectivas profesionales de futuro. En la Escuela Politécnica Superior te lo ponemos fácil a través de una amplia oferta de asignaturas que puedes elegir cursar en inglés y un gran número de acuerdos con universidades en el extranjero para que puedas seleccionar destino según tus necesidades. Cada vez son más estudiantes los que deciden cursar parte de su titulación en el extranjero. ¿Y tú, te apuntas? Ven a la En la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá formamos profesionales. Déjanos que te preparemos para tu futuro, que comienza aquí y ahora.